¿Cómo valora usted la lucha contra el lavado de activos en el país? Esa es la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cómo valora usted la lucha contra el lavado de activos en el país? 829-451-3381. Muy bien, y a propósito de la pregunta del día, eh, Operación Falcón. Uno de los mayores casos de lavado de activo apresan al director de Comunidad Digna. El Ministerio Público informó la puesta en marcha de la Operación Falcón, una acción contra el narcotráfico y el lavado de activo en la que participan más de 200 agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los allanamientos se realizan desde la madrugada del miércoles en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. En total se trata de unos 80 allanamientos. Las autoridades han ocupado decenas de bienes muebles e inmuebles que incluyen estaciones de combustible, vehículos de alta gama y relojes de lujo. El titular de la Dirección General de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, es uno de los apresados la mañana de ayer tras los allanamientos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, en cooperación con la DEA y el Ministerio Público. Las autoridades tienen bajo investigaciones al diputado Héctor Darío Félix Félix, al que vinculan a la Red de Narcotráfico Internacional y Lavado de Activos en la denominada Operación Falcón, la procuradora Jenny Berenice informó que el diputado trató de impedir anoche en un, eh, un cerco que se había eh, montado contra uno de los extraditables vinculados al caso. Y eso, por supuesto, lo involucra de alguna manera. Muy bien, esa es la información. Ahí están las imágenes de lo que aconteció en el día de ayer. Convulsionó el país la información de la enorme cantidad de allanamientos simultáneos que se realizaban. Vamos a ver, Carolina. Bueno, eh, lo primero sería eh, interesante orientar a la gente sobre qué institución es esta, Comunidad Digna. Es una entidad que busca eh, crear las condiciones, crear los planes para eh, lograr el desarrollo de comunidades en extrema pobreza. <risa> esta es la institución que el señor, uno de los implicados en este caso, uno de los funcionarios implicados en este caso, uno de los eh, más importantes en lo que tiene que ver en la lucha con el, eh, contra el narcotráfico en nuestro país. El señor Maldonado, que es representante, o que era, porque ya pues, fue promovido eh, o suspendido de su cargo, quien declaró en el año pasado 50 millones de pesos en su declaración jurada junto a su esposa, y además que fue diputado, su esposa es actual diputada también por el Partido Revolucionario Moderno. Otra de las cosas que nosotros podríamos destacar es los alrededor de 80 allanamientos simultáneos que se realizaron en el día de ayer. De hecho, San Francisco de Macorís también eh, vimos que habían agentes donde intervinieron un centro de estación de combustible acá en nuestro pueblo. Eh, eso es algunas de las informaciones así eh, a modo general del tema. Suelta, suelta. Sí, sí, suelta. Entonces, ya partiendo del tema en sí, es interesante ver que mucha gente habla del narcopartido, del narcoestado, porque hemos visto algunos funcionarios de importancia o de relevancia que han estado envueltos en temas de narcotráfico. Debemos de recordar, ahora mismo se me ve el nombre, el señor que está en Estados Unidos. El diputado. Eh, el diputado... Eh, que por cierto lo dejaron eh, para, bueno, el 20, no para el 22. Bueno, el eh, lo puede, Yerjan, ayúdame a buscar el nombre Gutiérrez, del. Gutiérrez. Gutiérrez, Gutiérrez, creo. Apellido Gutiérrez. Miguel Gutiérrez sí. Gutiérrez, sí. Que hay gente que entiende que él es que está creando las condiciones para que se dé lo que está pasando en el país en estos momentos. Muy a propósito. Eh, a propósito de que se fue eh, fue para el 2022 pues seguir el juicio de este diputado también de, re, destacar casos como el del esposo de la diputada de la vega eh, que está eh, siendo sometido a la justicia ella misma también está en un proceso de investigación por este tema de, de narcotráfico o de lavado y esto de alguna forma te hace entender a propósito, a propósito, señores, de las declaraciones de Hipólito Mejía en el día de ayer que en República Dominicana no hay una justicia independiente. Si bien es cierto que la DEA y Estados Unidos están detrás de esto, nosotros teníamos tiempo eh, que no se veía o en las últimas en todas las sesiones de las últimas eh, del 2020 para acá, que es que básicamente me gusta hablar, que se vieran afectados de eh, gente tan cercana y, y funcionarios de importancia y de relevancia. Hay un caso, eh, exceptuando el del diputado, que de hecho Jenny Berenice se refería ayer, que por la inmunidad, que eso es un tema que yo entiendo que en este país se debe de tratar, el tema de la inmunidad a los legisladores. Son servidores públicos, representan al pueblo, pero ¿por qué tienen que tener un mayor nivel de, de, de garantías que los demás funcionarios o los demás ciudadanos? Muchos, y nosotros lo sabemos, muchos legisladores lo que hacen es... Eh, buscar aspiraciones congresuales, como es en el caso, para cubrirse en ese manto de cobertura que le da tener un cargo legislativo. Entonces, nosotros no podemos permitir... Que esto siga como si nada, lógicamente ellos propiamente no lo van a hacer porque nadie va a afectarse de manera directa, en el caso de los legisladores, legislar, pero para la, que esa, esa la inmunidad... Constitución que lo plantea, ¿no? la ley. Bueno, pero buscar la forma, ok, es la constitución... Es Entonces... el primer poder del Estado, es que tú no puedes tampoco poner en riesgo el primer poder del, claro. del Estado de que cualquier fiscal... Por Espérate, ser legislador. Le coma, sí. le coma aquello y decida meter preso al diputado Francis Rodríguez. Perfecto, te compro porque eso. Porque mal. Claro. Entonces, es peligro, hay un es mecanismo peligro. de control que aquí... Y, tiene que haber un equilibrio. Pero hay un mecanismo de control que es lo que está dando al traste con pero, pero eso. Pero es que, Tú puedes, es que, puedes es que tener Jenny, Jenny o sea, no está hay, diciendo no, la verdad. Que no, yo no me, a lo que dice Janey, que no me refiero a lo que dice Jenny. No me refiero a lo que dice Jenny. No, no. Yo no me refiero a lo que dice Jenny. Sino que el aspecto de control, en lo que tiene que ver a que, quienes llegan ahí. Tú sabes que hay mucha como gente piensa el ciudadano que no, piensa o sea, y, que mira la cosa y, pero no, no ve las consecuencias que pudiera pero, traer a futuro. Eh, escucha esto, Amado, que que pero escucha esto. Es el control de quienes llegan a la carga legislativa. ¿Cuántos congresistas van que están siendo investigados por narcotráfico? Imagínate tú que esa cámara del, ¿quién, del 100%... El, ¿quién no se eligió? pero nosotros y el mecanismo elegimos. de control que Uy, debe de haber los pero los mi elegimos. amor y el mecanismo de control Oye, el ciudadano el mejor control es que el pueblo no, sepa el mejor funciones. control es que debe tener la junta central electoral y los partidos políticos a la hora de permitir que esa gente ligada al sí, narcotráfico que maneja miles de millones de pesos para influenciar en la toma de decisiones y poder tener bien. sus redes delincuenciales, gracias, eso Carolina. sí es un tema Muchas bien gracias. delicado que no se puede dejar que dejar saludo ahí a Francis Rodríguez que está con nosotros saludos amado, Carolina no Carolina, no Yerjan, y con su su televidente. No. Adiós. Yo la... a veces cuando la veo que abre el vaso, pienso que es otra cosa que yo va a sacar. <risa> este hay que acabarlo, no este relajo. Eh, cada vez que abre el vaso así yo creo Ay. que es un trago. De... <risa> no, yo no llegué a tarde. No, ese es chocolate. Sí, sí, claro. Adiós, las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Así es. Bueno, Yerjan. Miren. Cada cierto tiempo, eh, contrario a lo que plantea, la, eh, yo pienso contrario a lo que plantea la compañera Carolina, cada cierto tiempo aquí siempre se hacen grandes allanamientos que mm. acaparan naturalmente la atención de, de la población, pero es que ahora tenemos mucho más medio para difundirlos y para verlo de manera directa. Eso siempre se da, aquí en San Francisco somos eh, pioneros, eh, eh, ¿se acuerdan ustedes de aquellas cabañas y aquellas, uh -huh. aquellos dealers que tenía un gran, un poderoso franco macorizano que vinieron y, aquí mismo y los, los llevaron, que incluso había... ¿Cómo se llama? Que limusina. Guarda, ¿Se acuerdan guarda. de, de unas una limusinas que rentaban aquí? Guarda prisión es así mismo. Eh, lo que pasa es que cual, cada vez que la agarran un tutumpote a un, a un gran narcotraficante, siempre caen unos cuantos después de esos apresamientos. Ahora bien, con lo, que, con lo que establece la compañera Carolina de la Constitución, lo que dice la magistrada Jenny no es verdad. Si ellos hubiesen querido apresar al diputado, lo apresan ayer mismo. Es flagrante delito. Es flagrante delito. Póngame ahí que le mandé al WhatsApp la Constitución en su artículo 86. Por eso le digo, está hablando mentira la magistrada. Miren, la Constitución en su artículo 86 es clara y dice... No, no hablando mentira, se está justificando mal. Porque ella se justifica que no lo No, está diciendo no lo apresamos porque tiene eh, eh, inmunidades... Por eh, eso, eh, está eh, justificando porque no lo apresó. Entonces, entonces no, es, no es verdad que no lo podían apresar. Entonces es mentira. Si por ejemplo, a menos que no, se, a menos que no haya leído la Constitución... Dice la Constitución claramente, el, el, el artículo de la Constitución, el 86, muchachos, y luego voy a hablar de eso. Dice, ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca. Coma, póngalo ahí para que la gente lo vea, coma, dice, salvo el caso del que se ha aprendido en el momento de la comisión del crimen, es decir, la fragancia, ese señor... Supuestamente lo estaban persiguiendo porque iba con un. con un. Eh, con, un estadio, perseguido. con un perseguido. Sí. Aprésalo. A y sabemos que llegue, lo que dice el código no sobre quien hace los medios no para puede justificar facilitar. En un medio de comunicación donde hay gente que, que ha leído mínimamente, que sabe. No, no lo apresamos porque es diputado. ¿Cómo que no lo apresamos? Debieron apresarlo ahí mismo. Porque la Constitución te lo permite. Atención, Jenny Berenice, el artículo 86 te lo permite. Ahora ya no te lo permite. ¿Sabe por qué? Porque dejaste que pasara ese momento, si era verdad, si era verdad, eh, que debieron apresarlo ahí. Ahora bien, con relación a lo otro, lo que nos debe preocupar a nosotros... Debieron apresarlo ahí. Lo que nos debe preocupar a nosotros... Pero perdón, noso ya estoy leyendo eh, para que eh, me dé la explicación. Eh, sí, no, no, para que eh, él explique esta parte. Dice, sin la autorización de la Cámara a la que pertenezca, debe la Cámara de Diputados... Sí. Eh, ahora sí, ya, ya. si es ahora. si es en el momento de eh, eh, que se comete el crimen, si es en fragancia, fragancia, Pero él estaba en no. y delito. Sí, sí, porque lo van persiguiendo, teóricamente. Pero ellos teóricamente, porque no lo encontraron con, la, con el no la persiguiendo. Eh, eh, lo, ¿Qué es lo que dicen ellos que él llevaba a un, un posible extraditable? Entonces lo estaban persiguiendo y que por eso no lo apresaron. Quizás se, fue, quizás se fue prudente con eso por el tema de que si tú me dices a mí, bueno, andaba con el cuchillo o con el arma que mataron a fulano. Ya ah, pues entonces estaba... había duda. Bueno, pero tú no sabes lo que va a pasar con el extraditable porque su flagrancia depende de las circunstancias que ah, arropan a esa otra persona. Quizás se fue prudente para evitar un escándalo, incluso evitarle un escándalo al propio gobierno, pienso yo. Entonces no podemos, entonces no estamos justificando, ¿verdad? No, no, yo no estoy dije, justificando. Miren, yo para... lo que te estoy diciendo es que hay que ser a veces prudentes para evitar... Pues entonces un, que no, lo diga. Pues entonces que que no lo diga. Porque yo te voy a decir una cosa, ahora ellos pueden fácilmente apresarlo solicitándole a la Cámara que le libere de es la... De Pero la entonces no debió y decir... Se el por entonces, por entonces no debió decir... Que no lo apresaron porque, porque tiene, no tiene, porque tiene inmunidad. Fue una no injust, es así. Fue injustificado. Fue una justificación... Absurda, eh, absurda. Sí. Eh, entonces, miren, con relación a esto... Y es quizás para complicado. no agregarle, porque fíjate una cosa, hay un aspecto del derecho que también tú vas a buscar algo uh -huh. y encuentras otra cosa. Para ello, no estaba el diputado dentro de dentro del dentro del proyecto de investigación el diputado simplemente parece ser que los vínculos con el perseguido ya el perseguido sabía que le estaban allanando una de sus propiedades y lo monta y salen pero ya la policía lo advierte de que él... Eso le dicen hallazgo, inevitable. Pero, hallazgo exacto, inevitable. pero si lo iban persiguiendo... Yo Entonces ya ahí, se conv... se ahí es un que ingrediente que se va y pudieron no haberlo sí, a presa, Pero miren, miren, como yo Jenny... No, se, no, no, no, pero pero momentito, pero momentito, momentito, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, lo que Jenny Berenice le vendió a la sociedad ayer fue que lo iban persiguiendo y que el diputado tenía conocimiento de que lo estaban persiguiendo claro, él a él, él y no el bulto. se detuvo. Entonces, él no lo el era A quien estaban buscando. Entonces, no me quieran pasar bola por esta... Yo, yo, yo estoy Termino claro presentando eso. esta fotografía que subió Nuria ayer. Lo importante de esto, no es si están cayendo, señores, eso es la DEA. Eso, eso, eso, eso es la DEA que viene y lo busca de manera directa. Miren sí. eso. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que ver lo que está sucediendo con ese Caramba. partido, pero no solamente con ese, con el PLD con los demás partidos. Estamos permitiendo que el narcotráfico se meta en la política y que tome decisiones, y eso es lo peligroso. Todo ¿Eso ustedes ven ahí, ¿eh? Todo eso que ustedes ven ahí, ¿son toditos PRMistas? Toditos del PRM que están presos por narcotráfico. ¿Quién lo busca? ¿La DEA? Menos Miki López, que es aquí que lo están procesando eso es lo peligroso y a eso es que tenemos que poner atención. Pero, Bien. Y, y concluyo, amado, si siguen buscando el lavado de activos, principalmente aquí en San Francisco de Macorís, créame que van a desplomar este pueblo. Este pueblo fue construido. Claro, lo desplomaron. Prasi, lo prasi, van prasi, a, prasi. a desplomar. Córtale, Córtale el ya. micrófono, sí. micrófono Júñez. Siguen buscando eso, Calle, van a, prasi, a desplomar adelante, el pueblo. Aquí es un pueblo de mucha pero, gente buena. Sí, claro. ¿Qué es adelante, eso? eso lo sabemos. Déjame beber un poquito de café se, porque tú estás que Se cae muchísimo altares aquí. A nosotros nos llama la atención porque no es, común, no es común ver caer poderes y que las autoridades tengan la capacidad de hacerlos caer. Exacto. Y eso es lo que produce estos vientos, estos, estas situaciones, y ciertamente que son operaciones de, diría yo, de alta gama para el sistema. Porque aunque sabemos que está bajo el esquema norteamericano de investigación y con el acuerdo con República Dominicana a perseguir, parece ser que hay una ópera en las cárceles de Estados Unidos de los que se han extraditado. Una ópera donde eh, los cánticos han generado esto. ¿De qué tú te rías, madre? No, no, yo... En la forma, el bueno, Simi, la comparación. El alzimis, sí, sí es una ópera, la ese no es un artista, ese que está cantando no es un artista. Es una ópera, una opereta. <ríe> Parece ser que la opereta está dando resultados. Ellos están vendiendo sus, sus, sus relacionados por tiempo en cárcel. Lo malo de esto es que esos que están de ópera en Estados Unidos y están dándole las herramientas para la investigación de desmonte, a nosotros nos da salud, como sociedad, que se desmonten. Porque aquí operan con cuello blanco, gente que hay que eh, darle todas las pleitesías, son intocables prácticamente al sistema. Y qué bueno que lo estén cantando y estén dándole las herramientas a las autoridades para desmontar toda una infraestructura que se te pavonean por el frente con lujosos carros, eh, ambientes lujosos también, que uno no se imagina de qué manera se puede alcanzar niveles de felicidad como lo que se percibe que, que ellos tienen, con el trabajo digno que es lo que debemos procurar en la República Dominicana, que todo profesional, toda persona técnico o humilde salga de, la, de los niveles de de, limit, de, limit, de pobreza sin necesidad de, de hacerlo mal hecho. Sin necesidad de hacerlo mal hecho. Yo diría que no debiéramos hacer eh, festín del caso, sino que Augurar Pero, perdón, de... ¿se está haciendo festín? ¿Hay alguien que esté haciendo...? No, lo que pasa es que ya he escuchado comunicadores que parece que tienen Les... vínculos con claro, afectados claro. y van a estar dando muestra en algunos sectores de quienes los escuchan y confundan. Por eso yo aspiro a que verdaderamente las autoridades nos demuestren el debido proceso y nos demuestren que verdaderamente estamos sanando una sociedad que está muy infectada porque cuando tú ves que, que hay 80 allanamientos y detenidos qué sé yo cuánto tú multiplicas mínimo por tres cada uno o cuatro que dependen de ese estamos hablando de más de 400 personas y que no estamos hablando de desconocidos o sea al menos no, no. y son cuando gente hablamos de... de la política es ahí donde debemos de buscar el cultivo y, la, y sembrar la semilla de advertirle, pueblo, votante, tú conoces la, las dádivas y el clientelismo, porque ese fulano... Pero ¿y la ley de partidos? ¿y el mecanismo es de que control? No puede, la es junta? que la ley de partidos... los partidos políticos? No, es que si tú no tienes hecha, no tienes sospecha, tú tienes un papel de buena conducta, la investigación por rumor pudiera ser, porque aquí mucha gente sabe que, que muchos narcotraficantes están, le... están siendo candidateándose en su momento y saben que dan cuatro. Que, que, en esa que, que, sí, que, que el a de que que Santiago, entonces, en de aquí, entonces, el de Santiago, entonces eh, la comunidad pasó. de Santiago no lo sabía, sí, no lo claro, sabía. Claro, no lo tiene el, dentro el, de su. El, el sí. Era PLDista, luego el PRM sí, no lo sabía, sí, no lo sabía claro, nadie. Carolina, es la doble moral. Por eso te digo, cuando yo me presento, Francis Rodríguez. Se presenta al a la posición de diputado. No tengo dinero. Aunque yo sea la, la ficha más importante, hay un votante que <ríe> lamentablemente me sustituye por ese, que es el que da los cuartos y es el que maneja el narcotráfico. El más votado, el de Santiago. Entonces, cuando tú ves una sociedad que ahora no puede lamentarse, porque eso fue lo que eligió Santiago, es que nosotros somos los que tenemos que transformarnos en la concepción de qué queremos que nos, que nos represente Pero no se le para que cargar. no pasemos lo que estamos pasando ahora. Esto da vergüenza que diputados estén involucrados tan al fondo con casos delictivos y la cantidad que hay. Bueno. Gracias, Francis. Miren. Buah. Mi abuela, yo siempre tengo que recordar. No, porque el que está implicado, el que está investigado, escúchame, Amado, tiene que cuatro tengo. periodos ya. El que agarraron, que no lo pudieron agarrar por la inmunidad. Se fue ¿no? por ahí feliz. Feliz, feliz. Y yo ofreciéndome como diputado y nadie vota por mí. <risa> <risa> y por ellos votan. Coño, está bueno que le pase a este pueblo y al partido. ¿Y ¿Tú crees que ellos no lo saben? No, no puede ser que lo sepa. Pero, aquí un buen... Oye lo que dice yo uno por aquí, Jerry. tiene razón. En San Francisco hay 800 mil dealers. Miren, dejen eso así. Dejen ese tema así, señores, que se va a diplomar a este, este pueblo. Miren, mi, yo tengo que recordar a mi abuela por el resto de mi ya. existencia. Y siempre no, la recuerdo porque puedes, mi abuela... Yo era una lo lamento por Diana Vergo. Mi, mi abuela era un, una mujer sabia, a pesar de ser una mujer ágrafa totalmente. Epifania Santos Almanzar, mi abuela decía... Yo creo que tú tienes algo de ella. Oye, sí, decía, poderoso caballero Ey. es don dinero. Es. Esa es la parte. Todo eso que ustedes han dicho está basado precisamente en eso, en que aquí nos arrimamos a ese árbol que da mucha sombra, sin importar de dónde le vienen las hojas a ese árbol. Ah, pues ustedes no pueden criticar porque Guillermo Moreno no ha llegado, si no tiene dinero. No, no, pero que nadie no, nadie le reconocemos. nadie, nadie, nadie ha visto, claro. porque yo las <risa> veces que yo he mencionado a Guillermito aquí ha sido precisamente pero, eso. y el amigo aquí atrás también dice que no que eso no saca 10 votos pero y cómo si la gente no, vota claro, por el que tiene no, sí, siendo no vete, este, este, este es un ratón pelado si no fuera no fuera no, eh, no otro eh, nombre eh, pero sí, sí, espérate si eh, no me ayudas mano mío cámbiame, cámbiame. así mira espérate, calificativo amado. qué terrible no calificativo utiliza para él también. Óyeme, no, no, no. Lo, espera, es espera, que la expresión de la 50 pesos en el bolsillo. <risa> Está bien, gracias, no, no, mi es madre. para que te devuelva y, y repítelo. Ahora ponme <risa> otro moto. Tenemos bien. una llamada. Este llamada. caballero que ustedes ven aquí, ah, que bien. no tiene un solo centavo en su cuenta para disponer de una campaña política, no ha llegado a la posición, a la mínima posición de regidor, precisamente porque necesita 6, 7 o quizá 8 millones de pesos para hacer campaña, lo mismo va a pasar con Yerian que no va a llegar nunca. No, nada. yo no voy a candidatar. ¿Cuántos millones si se gastó en la candidata? Lo mismo sociedad. pasa conmigo, que no ni siquiera lo intento, porque para qué cuántos millones se gastó? pudiera hacerlo, no, pero y porque yo, Amado, cuidado, no cuidado, cuántos millones se gastó, cuánto se gastó en la candidatura de una de las regidoras de acá de San Francisco de Macorís, Francis debe saber. Karilín Chabebe gastó ¿Cuán? un dineral a lo que uno instuye, claro. Pero es regidora, todo. Sí, sí. Pero miren, ah, bueno. de, hay que aclarar esto. Nadie, que... nadie está diciendo que el origen de no, la, no, no. del dinero de Carolyn es espurio. No, no es eso no, lo que es digo. No. Si lo no que gas. digo es que la muestra de la inversión, de eso es que, la inversión ella que ha tenido que Hizo hacer. una gran inversión para asumir esa posición que tiene. Igual, y usted le pregunta a, a otro y ella le va a decir todo lo que hay que invertir porque este... Es, el país, la política, lo no ha llevado y a eso. Y sé que ella quizá tiene ahora mismo algunas eh, des desilusiones. Sí, es muy porque probable. Porque quizá quiere hacer pero no y puede. no puede. Tenemos eso una llamada, sea, tanto esfuerzo, tanta inversión para luego no poder sí, hacer no. lo que quiero hacer. O sea, lo que le quiero decir con esto es lo siguiente. hay, hay eh, eh, Definitivamente ha habido un cambio radical en la visión que tiene el dominicano sobre la sociedad y sobre la política, sobre todo antes buscábamos personas eh, prestas, con, es prestas, decir, con, con, prestas. con la característica de prestantes. Sí. ¿Tú me entiendes? Gente de, que, que tuviera una, una, una, vida, una vida limpia, que se le viera Imagínate actitudes. tú un presupuesto de 3 mil millones de la República entera y ahora es de un billón casi. Tenemos una de... llamada de muchachos. Vamos a una llamada telefónica. Eh, llamada. Buenos días. Sí, Buenos días. Buenos días, buenos días jóvenes Saludos, saludo. Reinaldo desde Reinaldo, ¿Cómo, ¿cómo estás? Reinaldo. Adelante Totalmente de acuerdo con Yerjan, totalmente de acuerdo y con el comentario reciente de llamado Quiero participarles que hace varios días he estado comentando a través de este mismo programa sobre la situación de un parcelero aquí en osto que tiene una no terreno, desde que eran de los que sus ancestros vivían esto en la zona de, de yuca zona de Río Yuna zona de... la la Curacao. Sucede que el martes los parceleros protestaron en la vía pública, en una caravana, en una caminata, solicitando el apoyo de la población y de las autoridades a lo que, que se quiere hacer con su terreno, donde un terrateniente multimillonario ha ocupado su terreno de hace varios años y ahora quiere desalojarlo eh, con el contubernio de las autoridades de San Francisco de Macorís. ¿De la, de la ciudad? Lado. ¿Cómo de la ¿Qué ciudad? Pasa? No, no, tiene que, tiene que organizar eso, eh, reinado porque no, no es no como que la ciudad, ciudad se está enterando ahora y la ciudad no actúa tan colectivamente. Eh, eh, sí, Francis está bien, se entiende. Pero oye, esto, oye lo que está pasando. Uh -huh. eh, el municipio tiene cuatro días sin agua. ¿Cuatro? Bueno, para, que se, para que se entienda lo que los lo que a decir. El municipio tiene cuatro días sin agua. Sin agua. Y luego de una inversión de más de 76 millones del ducto Osto Castillo. ¿Por qué no tiene agua? Porque hay averías hay lo que se llama furnia, hay fuga exorbitante en el, en el tramo de la, del agua aguaducto. Pero oye, el, el tema esencial. ¿Por qué esa fuga? Porque los predios que circulan, la propiedad de, de quien hoy quiere saludar los parceleros, es que están rotas a intencionalmente. ¿Se entiende? Eh, es decir, La fuga está justamente en el perímetro de los predios agrícolas de quien quiere saludar los parceleros de hostos. Entonces... Quiero ir a hacer un llamado, no sé cómo se llama el director de San Francisco, de Napa, creo que, Loja, creo que te dice, Loga, sí, sí, sí. Julio Lizardo. No hay a coincidencia, sencillamente usted no tiene agua, porque el terrateniente que quiere desalojar los, los parceleros es el aprovechó por su influencia millonaria y rompió la tubería para que los predios de, su, de sus parcelas... ¡Juégatela y di quién es, es, di quién es Reinaldo, juégatela! Oh, Reinaldo Cosme, Reinaldo Cosme, ¿quién? 20 veces. Bueno, Reinaldo. Reinaldo Cosme. Bueno, Gerardo Costa, ¿Eh? Gerardo Costa. Gerardo, Gerardo Costa. Gerardo, yo, yo te voy a decir algo. Conocemos a Gerardo Costa. No, que ya se defiende. No, que No, no, no, pero que él está acusando de que es intencionalmente sí, el sí, tema sí. de las aguas. Ahí hay muchos parceleros que sí. yo sé... Eso no es de dudar. Pasa. No, no, pero Porque pasa. no es la primera vez que pasa. Pero que pasa es que aquí, de es, es que pasa aquí, es que aquí en San Francisco de Macorís, se lo dijimos a Logan, que si ellos están corrigiendo... La inclusión <coughs> ilegal de muchos parceleros que utilizando el agua de uso humano, sí. porque la de Reguío está sí. en los canales uh -huh. y es un crimen el oh, que hace eso. Viejo. Pero directamente acusar porque se tiene un conflicto ahora mismo es un tanto cuesta arriba porque no creo que la actuación de producción del parcelero que tú te refieres sea esa. Teniendo un canal. No tiene canal ahí. Defienda él, miren, bueno. No te, vamos, miren, vamos a esperar tal vez sí. el señor Cósmelo. No, no, no. no Quiero preguntarle si miren, él. Volviendo al tema. Ya, porque sí. no, no le salimos bueno, corriendo el tema. No sí. jamás. Miren. Atención a la gente que le gusta eh, investigar. A la gente que le gusta observar. Usted inicia desde San Francisco de Macorís. Cuando usted va para Samaná. Usted va por aquí por Castillo, Arenoso. Wow, hay, una, hay una finca y, con y, unos frentes lindísimos. Observen la cantidad de, de estaciones de combustibles que hay y, y es, miren, y de, y miren y los gas, dueños. Y miren los dueños Sí, sí, de combustible, tanto de gasolina como, como de, de, de gas. Bueno, me he dado cuenta Observe, que el mismo dueño para, de, de combustible de, de gasolina es el de gas para esa zona. Aquí hay gente poderosa. Usted ve el mismo nombre, el mismo nombre, hasta Samaná. Es, Pero es cierto. Pero usted llega a Samaná, y, y yo prometo gracias. ir un día a Samaná a hacer esa grabación. Cuando tú llegas a Samaná, hay una, es bonita. hay una persona sí. que tiene más de 150 bancas en línea. Exacto. Más de 150 bancas en línea. Yo iba sorprendido y perdí la cuenta. Un empuje eh, de banca. Pero toda. Gente, que me llama la gente de Samaná. Eh. Y una. Y una, una caso, un consorcio de caso, banca. De casa, que está, sí. Me voy a reservar el nombre, ¿verdad? Sí. Carolina, eh, una pregunta. ¿Qué, Azul, dice la, rojo, ¿Qué dice la, el que reglamento, el, el el banco, reglamento de las bancas para poderse. La distancia. La distancia. Eh, 200 bueno, metros. Ahora sí, son 200, 200 metros. metros. ¿Cuánto? 200 metros, pero hay algo que se da que. Hay personas que se han instalado con bancas nuevas ilegales, pero hay bancas que están desde antes de esa regulación. Y quedaron pero yo se la ve al lado, que, que ya, ya hay banca ocho no, bancas en un kilómetro. Oye, pero yo estoy hablando. No, de o la sea, misma, deja, no importa consorcio. que sea la misma. Ahora, ahora, es la distancia, lo que se debe de cuidar. Si esas bancas estuvieron puestas antes de la regulación de los 200 metros, mm -hmm. no no hay problema. No, no ahora bien. si se pusieron claro. ahora no, una no que no al lado afecto, de otra, afecto, pero, entonces. Pero la pregunta es. La pregunta sería, ¿Por qué ¿cómo una persona? persona puede en un pueblo como es el caso de Samaná, poner más de 150 bancas en menos de 50 kilómetros? Bueno. No, ahí sí. La ya gente está de Samaná que me llame para que ustedes vean. Bien. Son azules con rojo la banca. Yo no recuerdo el nombre. Vamos a. No, pero dilo el nombre, yo no lo vamos, recuerdo. Vamos, vamos no puedo a, los a mí. Eh, Dime eh, el camarón. Sí, yo voy a hacer la pregunta. Yo le voy a hacer una pregunta. El consorcio de barca Eric en Samaná. Eric, ¿cómo es posible que tengan. Una banca eh, cada cinco pasos. Eso es increíble, señores. la gente llame, que, está que llame preso? para que vean. ¿Señores, Más de Michelle? 150 bancas en el trayecto. No, pero no Bien, tengo... vamos a la pregunta. Imagínate vamos a ver la pregunta ¿tú? del día de hoy. ¿Cómo valora usted la lucha contra la el lavado de, de activos en la República Dominicana? Se sí, hay mucho Carolina? lavado en las bancas. Adelante. O sea, no sé si es. Pero... Toma, llama la atención. Emilio. Diputado Ajá. Goris. Hay una llamada ahí, ojalá se vea Adelante, buenos días. Desde la cumbre de Viena. Buen día. Buen día. De mañana, tan prodigioso programa. Gracias. Adelante, buenos días, ¿quién nos Esa habla? Mamá. Le habrá visto Lázaro Polanco desde Osto. Ah, desde Osto. Adelante, Nicolás. Estoy viendo el programa y me infalta el tema sobre las bandas. Ah, muy bien. Al principio creí que era de vaca, que decía... <risa> Pero de banca, las bancas. Eso es. Aquí en este pueblecito de los coquetes que el señor. Da pena decir que hay más bancas que colmados. ¿Más bancas qué casa las bancas venden más, señor, que los colmados son da pena. El colmado que vende más. ¿no? Ah. ¿Usted cree que, que las bancas no se prestan al lavado? Sí, Igual que claro. la discoteca. Y los car wash. Hay negocios muy, muy característicos que se utilizan que para el lavado de activos. Y la, y la, y la estación de combustible. Sí. Vamos, a la, vamos a los. ¿Y a los urbanos? Los urbanos, eh, yo vamos creo que a, sí. hay, vamos hay a ver los verlo. ¿Cómo los, los urbanos tienen tanto dinero? Porque yo no veo tanta fiesta. El el los urbanos ellos dicen que van a, a fiesta. Andan que el el lo, Lamborghini que lo, en la Morgini, cuestión. Y nadie lo investiga. Da, da, vamos a los.